Vale. Bueno, pues venga, vamos a empezar, que ya son las 36 y, y creo que, que también tenemos que respetar horarios y agradeceros por las horas, ¿no? Un poco las horas también, porque tenemos algún participante extranjero del, del otro lado del charco y entonces por intentar compaginar horarios. Y bueno, tenemos la suerte... ¿No? Eh, bueno, aquí en el, en el parque eh, tenemos mucho, mucho talento, muchas empresas, muchas startups, pero realmente cuando eh, empiezan o comienza una aventura regulatoria, muchas veces eh, pues, su, eh, la forma de dimensionar el esfuerzo, tanto en recursos como en dinero, eh, como en tiempo, pues muchas veces quizás no es realista, ¿no? Y cuando eh, se enfrenta a los inversores o se enfrentan con evaluadores de ley y Accelerator o cualquier otra ayuda que son gente formada y que saben lo que cuesta eh, esta aventura regulatoria, pues hay veces que no tienen éxito precisamente por eso, ¿no? Entonces, eh, una de las tareas que hemos visto, una de las es cosas que pensábamos que era importante era lanzar estos meetups que la idea es hacerlo muy, muy participativo muy informal y para un poco entender qué, qué, qué es lo que hay que hacer ¿no? este el primero va a ser sobre estrategia regulatoria, van a ser ya digo los jueves de tres y media a 5, que es una hora regularcita pero bueno, vamos a intentar a ver cómo funciona hay veces que esas horas funcionan bien ¿no? en otros países y yo creo que en España pues también se puede intentar y contamos con nuevos ponentes excepcionales que agradecemos mucho vuestra participación. Eh, tenemos con nosotros a Todd Snowen, Todd eh, tiene su propia empresa que se llama Ascent Business Advisor eh, de la cual es eh, founder, o sea, fundador y, y consultor principal y eh, él ha trabajado con muchísimas startups y de hecho hay veces que me dicen ¿qué startup del PTS no ha trabajado con Todd? ¿no? Y, y, y claro, tiene 25 años de experiencia, ha desarrollado muchísimas implementado estrategias tanto de desarrollo de negocio como regulatorio y nos va a dar su perspectiva ¿no? de, de cómo se puede diseñar una buena estrategia y qué criterios tienes que tener en cuenta. Lidia, bueno yo cuando he preguntado, o sea, Lidia es un referente a nivel nacional e internacional. ¿no? Es, vamos, tenemos muchísima suerte de contar con Lidia hoy aquí porque también tiene 15 años de experiencia global en la industria farmacéutica, 10 años como directora de temas regulatorio y cuatro años como eh, vicepresidente de de, de, bueno, de investigación y desarrollo. Y lo que también me gusta es que ella es especialista en toda esta estrategia regulatoria en cómo trabajar con, con las entidades regulatorias, con la FDA, con la con, con Europa. Y ha sido formadora en Caixa Impulse, un, un programa que también eh, nos parece muy adecuado a, a las necesidades que tiene el parking y que tenemos varias empresas que están en este programa. Y es vocal de formación regulatoria en el cláster de Catalonia and Health, eh, Health Tech. Perdona. Eh, y, y bueno, también nos va a ayudar... Eh, a decir cómo eh, tenemos que tener la estrategia regulatoria eh, para llegar al mercado más rápido y mejor. Eh, por otra parte, Ezequiel Olmo eh, ha, ha estado ayudándose, sobre todo en estos últimos cinco años, a todos los emprendedores y fabricantes que hay por aquí, por las cercanías de, del parque, a, a vender sus productos en Europa, haciendo que cumplan todas las garantías de seguridad y calidad que requiere la Unión Europea. Y es especialista a través del mercado. C C. y nos planteará pues, los ejemplos que él ha visto de cómo el mercado regulatorio europeo para productos sanitarios, sobre todo que tiene mucha experiencia ¿no? en eh, clase 1 y clase 2A, eh, cómo, cómo le han afectado y qué, y qué ha visto aquí en el PTS. Y bueno, el PTS y en otros, otros muchos sitios, pero claro, a mí me gusta también contar historias de, de los agentes de, los, de las aventuras locales. Y Marta Rodríguez de QTI también tiene 15 años de experiencia en sistemas de gestión y cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio nos contará algunos. Eh, ellos trabajan un poco en todo, pero tienen también bastante experiencia en software como producto sanitario. Nos dará también algunos ejemplos que pa nos parece bastante interesante para empresas de, del parque, del clúster y también de Andalucía y España, ¿no? porque esto lo hacemos un poco. La idea, de, de hecho, es que algunos la hagamos en inglés porque también hay gente que se está escribiendo o tiene interés. Interés eh, a nivel internacional. Entonces, bueno, Todd, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, dejo de compartir mi pantalla y, y ya puedes cogerla tú. Bueno, uh, gracias, Lourdes, por invitarme y uh, voy a hablar en español, obviamente, no es mi uh, idioma madre pero voy a tratar de presentar en español. Todas las diapositivas están en inglés. Um, y, y yo veo este mejor porque últimamente uh, el mundo en que trabaja, si están en medical devices o IVD o medicamentos, este mundo está en inglés. Um, lo que quiero hablar hoy es uh, sobre... Uh, Uh, el estrategia regulatorio, pero desde en la gran esquema de la estrategia de un negocio, de principalmente dispositivo médico uh, y IVD, pero también hay aspectos de lo que uh, voy a hablar que también en mi experiencia um, uh, es aplicable a medicamentos también. Últimamente, uh, todo lo que voy a, a decir es basado en mi experiencia uh, sobre los últimos 37 años uh, trabajando en el mundo de uh, diagnósticos, uh, dispositivos médicos um, y servicios de laboratorio y medicamentos. Uh, pero solo son mis opiniones basadas en esa experiencia y puede ser que otros tienen otra idea. Um, pero sobre esa experiencia, una de las cosas que he aprendido, uh, afortunadamente, um, a la empieza, empieza de mi carrera, es que el uh, regulatorio es algo que tiene impacto en todo el negocio. Uh, no es uh, un departamento aislado. Y um, una de las uh, cosas que yo creo que es muy importante cuando está desarrollando cualquier estrategia, si es regulatorio o si es comercial o cualquier estrategia, uh, es que siempre necesita empezar con el fin en tu mente. Um, este de Stephen Covey, el escritor de los siete hábitos de las uh, personas muy, uh, no sé cómo dice en español, exitoso. Um, pero fue dicho mejor todavía por Yogi Berra, el antiguo jugador en los New York Yankees, que ha dicho que si no sabe dónde va, va a llegar a otro lugar. Y este es, uh, un, tiene mucho sentido uh, cuando está uh, desarrollando una estrategia de regulatorio. Es muy importante saber uh, a dónde va. hay un, uh, Una de las cosas que encuentro mucho con mis clientes, y no importa si está en los Estados Unidos o está en otra parte de Europa o en España, es que la mayoría de empresas piensa de regulatorio como algo que está separado del resto de las áreas de un negocio. Y entonces está haciendo, poniendo mucho trabajo en el desarrollo del uh, cómo va a desarrollar el producto, cómo uh, va a ser la estrategia de desarrollo o de uh, com, uh, comercial o de reembolso pero no uh, también pensando con el contexto del regulatorio. Y este es muy peligroso y uh, en muchos casos uh, lo que va a pasar es uh, a un punto va a realizar que, has, uh, que ha hecho unos grandes errores al principio y necesito volver y re, uh, eh, empezar de nuevo en algunas áreas uh, del negocio. En realidad, todo está muy co conectado. Si mueve uno de esas opiniones, todos los otros mueven. Y entonces es muy importante desde el principio de pensar en la estrategia de regulatorio, porque tiene impacto en todas las áreas del, uh, del negocio. Uh, cuando yo he empezado en el, uh, trabajando en, en uh, dispositivo médico uh, con responsabilidad, con regulatorio, no fue la, el experto de regulatorio, pero ha tenido responsabilidad que el solicitud al FDA fue aprobado. Uh, siempre al principio ha mirado a regulatorio como un, un uh, una barrera para llegar al mercado que necesitábamos uh, saltar. Y en los primeros años trabajando en esa área, lo que ha realizado es que eh, la realidad es que los, las agencias de regulatorio han hecho a los uh, negocios un gran favor, porque lo que ellos han hecho es, Uh, escribir un camino al éxito eh, para llegar a comercializar un producto que puede tener impacto, uh, que no causa problemas para los paci pacientes y que puede ser, en, uh, si hace bien, uh, reembolsado. Entonces ha cambiado mi mente sobre eso. No es una barrera, de verdad es un camino. Para llegar a uh, uh, comercialización con el más éxito posible. Y este camino consiste a, a varios uh, pasos que son muy bien uh, uh, construidos, de, determinando para qué va a usar ese producto y qué quiere decir al mercado que hace ese producto. Uh, la clasificación y el, el camino para ser aprobado o cleared. El, con, sin clasificación y pathway y e indicación uh, para el uso y las uh, reivindicaciones, no puede escribir un uh, documento de los requisitos del, uh, del producto. También determina el tipo de normative testing que necesita hacer. El, en mucho caso, el uh, diseño del clinical trial y también qué, de qué va a consistir tu submisión o solicitud al FDA o el EMA. Entonces, yo creo que esas son dos cosas que muy importante para cualquier startup uh, recordar. Que el regulatorio tiene impacto en toda parte del, del, uh, de la empresa. Y que el regulatorio no es una barrera para llegar a comercialización, es un camino al éxito. Uh, unas otras cosas que uh, son bastante importantes si va a apalancar el regulatorio y integrar en el plan de negocio de la empresa. Primero, hay dos partes del regulatorio y son muy diferentes y los requisitos del tipo de personas son muy diferentes. La estrategia regulatoria, en mi opinión, es gestionado por gente de negocio con la ayuda del de experto de regulatorio. Y ese experto, en este caso del desarrollo de estrategia regulatorio y con el impacto con comercialización de mercado, es la persona que pregunta mucho y empuje uh, cuando piensa que uh, la gente de negocio está en un camino que, bueno, no es legal al máximo o no es buena idea. El eje, eje, ejecuación. No ha dicho ese correcto, pero um, del regulatorio, este gestiona el experto de regulatorio con la ayuda de la persona de negocio, uh, del CEO, del agente uh, de uh, comercialización. Y este es bastante importante porque los requisitos de esas dos partes son muy diferentes. El segundo es que, y yo encuentro este mucho en España, es que uh, normalmente cuando empezar a hablar con una empresa, han pensado al regulatorio solamente en España o al máximo en la Unión Europea. Y si va a necesitar uh, fondos de, uh, de capital, desde un VC o otro tipo de inversores, es muy importante que ha considerado no solamente el mercado en los Estados Unidos, pero también el regulatorio. Y no solamente el nivel de decir que sí, vamos a ir a los Estados Unidos y buscar la, la aprobación del FDA. No, de entender el proceso regulatorio, la clasificación, uh, el pathway, uh, etcétera, um, porque es, va a ser muy difícil Uh, uh, que un VC siente tranquilo que de verdad tú puedes ir a los Estados Unidos si no tiene uh, o tiene uh, un mínimo de conocimiento de uh, Estados Unidos. Uh, como he dicho antes, uh, no puede uh, pensar en regulatorio solo, solo, porque tiene impacto en todas las partes del, del negocio. Necesito considerarlo muy temprano en la empresa y otra vez eh, tiene impacto en todas las áreas del negocio. Un buen amigo amiga mío y mi mentor uh, siempre ha dicho, cuando estaba trabajando con ella, uh, cada, en cada reunión cuál es la indicación de use y cuáles son tus reivindicaciones, porque son determinantes de casi todo en tu uh, negocio cuando estás desarrollando uh, un producto. Unos ejemplos. Uh, cuando estás uh, escribiendo tu indicación y las indicaciones, uh, necesitas eso para determinar tu clasificación y el pathway. Y todo este cosas puede ser... Uh, en, en muchos casos puede ser ajustado. Por ejemplo, um, ha estado en, uh, ha tenido responsabilidad para un producto que, uh, dependiendo cómo hemos escrito las reivindicaciones, puede ser clase 3 uh, uh, o PMA en los Estados Unidos o un poco más suave, un clase 2 bueno, este tiene grandes impactos en, en tu negocio de timeline, de costes, um, y en, en este caso hemos decid, decidido usar las reivindicaciones más suaves porque hemos pensado que no va a ser, tener mucho impacto en la comercialización con esas uh, reivindicaciones más suaves. Entonces, estas no son uh, cosas que son determinantes, que uh, hay maneras de cómo escribe la indicación para el uso y las indicaciones que puede cambiar tu clasificación y también el pathway regulatorio. Incluso, a veces, incluyendo en, en, en medicamentos, que puede mover un producto a un área donde no es regulado. También ha trabajado en productos donde hemos decidido hacer el, uh, el clase 2, cuando de verdad existe la posibilidad de vender sin uh, regulación. Pero porque el mercado fue muy, uh, uh, con mucho ruido, mucha gente vendiendo uh, uh, productos no regulados, hemos decidido hacer el proceso de clase 2 para diferenciarnos uh, en el mercado. Sin la indicación y reivindicaciones, como ha dicho antes, no puede escribir uh, los uh, requerimientos de tu producto, ni técnico, ni del mercado. Uh, no va a saber cuál es uh, el clinical trial que necesita hacer. Por ejemplo, si está haciendo un... A producto que tiene varios endpoints potencial, por ejemplo un uh, dispositivo médico que es un tratamiento, si hay un endpoint que puede ser más pronto y uno que es más largo, puede ser que en algunas situaciones hay razones de hacer tu ensayo clínico con ese endpoint más um, Uh, más corto, si sí, el mercado es suficiente uh, aprobado con esa reivindicación para entrar en el mercado. También, como ha dicho, uh, eh, ese proceso tiene uh, mucha importancia uh, en relación de competitive uh, diferenciación, también de comercialización, de reembolso, de tu uh, timeline de desarrollo el coste de desarrollo y uh, todo eso son determinantes si puede encontrar uh, capital para hacer todo ese este trabajo. Entonces, solamente quiero dejar con unos mensajes que yo veo muy importantes. El primero es que antes de todo necesita Parísia de regulatorio en tu empresa el más pronto posible. La última empresa donde estaba CEO, la primera cosa después de licenciar la tecnología que hemos hecho fue contratar con un experto de regulatorio para ayudarnos en escribir, escribir la estrategia regulatorio en relación de nuestro plan de negocio. Esta uh, pericia necesita incluir, en, yo creo que yo no puedo pensar en un caso que no necesite incluir los Estados Unidos y la Unión Europea. Y cuando dice pericia, estoy hablando de pericia, no experiencia. Y para mí estas son dos cosas bastante diferentes. Necesita empezar desarrollando tu estrategia regulatoria cuando empieza el proceso de desarrollo. No después de un año, no después de dos años, cuando empieza el proceso de desarrollo, moviendo de descubrimiento a desarrollo o cuando el momento que firma la licencia con la universidad o el centro de investigación y tiene la tecnología en tu empresa. Primero, escribe, uh, escribe la uh, indicación para el uso y tus reivindicaciones uh, uh, para el mercado para que puede determinar las posibilidades de clasificación y el pathway. Y después, escribe el business plan. Y de verdad, muchas veces puede ser que lo que ha decidido del uh, indication for use y market claims cuando escribe el business plan no son viables desde el punto de vista de inversión o de comercialización o de diferenciar en el mercado y necesita volver y refinar. Uh, y este es un proceso circular hasta que llegara a un punto que Uh, tiene un plan de, de negocio, incluyendo tu proceso regulatorio, uh, que está invertible y tener posibilidades de éxito en el mercado. Entonces, uh, solo voy a terminar como ha empezado, que begin with the end in mind. If you don't know where you're going, you'll end up somewhere else. Gracias. Muchísimas gracias, Todd, porque además te has adaptado a los tiempos. <ríe> Muy bien. Eh, pues, Lidia, ahora también deleítanos tú que con tu charla, con tu experiencia. Eh... ¿Estáis viendo una presentación? Sí, sí, sí, sí. Está sí. muy bien, Lidia, perfecta. Magnífico, magnífico. Bueno, pues yo primero de todo lo que quiero decir es que eh, a tot, que muchas gracias, porque, uh, bueno, así veo que la presentación no me pasa, entonces, a ver, a ver así, ¿veis qué pasa? ¿Veis la segunda slide? Sí, perfectamente. Sí, sí. Vale, ahora ahora, ahora ya le he pillado el truco. Vale, pues primero de todo quiero dar eh, eh, muchas gracias a Todd porque realmente, eh, o sea, eh, el destruir, el mito de que regulatorio es una barrera y ver Regulatory como una oportunidad para las empresas startups y para las empresas que hacen investigación y desarrollo es mi guerra y mi uno de los motivos de, de, de, de, uh, por los que voy a trabajar cada día eh, de, desde hace años. no Entonces realmente eh, es una idea que creo que poco a poco pues, ha ido calando en las organizaciones, no porque antes es cierto que Regulatory se veía como estas personas antipáticas que siempre nos dicen lo que no se puede hacer, ¿no? Cuando o lo que, que las cosas van a tardar mucho como aquel grupo de profesionales que pues están facilitando eh, que el producto llegue al mercado en un tiempo. Eh, más corto y con una inversión eh, que sea eh, dentro de lo razonable, pues la mínima posible. También otra cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Todd es el tema de la visión global. O sea, de la visión global a nivel mundial. Ya no existen los desarrollos solamente para un país o para un grupo de países. no Ahora los desarrollos son mundiales. Y también lo de poner la mirada en el final del camino. Entonces, yo voy a dar un poco mi charla en función de... Eh, exactamente los mismos parámetros que ha dicho Todd, pero... Eh, un poco enfocados a las acciones operativas en las que podemos pensar dentro del entorno regulatorio. Lo he enfocado más quizás a pharma que a medical device, pero también vamos a ver una pincelada rápida sobre medical device. ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta slide vemos que tenemos una gran eh, eh, variabilidad de eh, eh, productos con, y terapias con los que podemos trabajar, los medicamentos clásicos, medical device, los combination products, no hemos de olvidar que son una combinación de los los dos anteriores a tecnologías nuevas que están em emergiendo como los human organ chips eh, lo, el software como medical device y eh, el, el campo de la inteligencia artificial y machine learning aplicado a múltiples campos y estamos viendo pues un, una, una revolución en todo esto entonces un poco para, para poner los puntos sobre lo que es la estrategia regulatoria, vamos a hacer un, un primer bloque sobre uh, productos, eh, uh, uh, sobre medicamentos, perdón. Sobre medicamentos, a ver, o sea, tenemos en, de, delante nuestro un, un, un flujo de desarrollo clásico. Eh, pues la verdad, bastante largo, que, se, que son años que pueden ser eh, entre 10 en un desarrollo récord, por ejemplo, un Racemic Switch o un repurposing, o 20 en una nueva eh, eh, entidad química, con una fase de desarrollo, una fase eh, de laboratorio, preclínica clínica, la evaluación regulatoria y el post-marketing. Aquí dijéramos que, eh, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Porque claro, el aprovechar las oportunidades y el aplicar la regulatoria desde el momento cero se hace en base a una serie de operaciones. Entonces, estas operaciones se intensifican y hay mayor número de interacciones con las autoridades regulatorias conforme nos avanzamos en este camino. Entonces, un poco para que veamos los entornos generales en los que nos movemos. Como ha dicho Todd, tenemos que considerar eh, la globalidad, ¿no? Entonces, cuando consideramos las dos principales regiones regulatorias, Europa y Estados Unidos, vemos, nos encontramos en entornos totalmente diferentes. Para empezar, en eh, Europa nos encontramos con eh, 28 Estados miembros, más tres estados del de, de espacio económico eh, europeo, con 24 idiomas con una entidad que un poco está por encima de todo y lo regula, que es la Comisión Europea con su Dirección General de Salud. Esta tiene 32.000 empleados, un 2%, 2,2% pertenece a la Dirección General de Salud y una agencia reguladora a nivel global europeo, que es la EMA, con 900 empleados, que se trasladó de Londres a Ámsterdam en 2018, pero un 24% de, de, de los empleados no se movieron, con lo cual están un poco ahora en este momento en fase de bueno, pues recuperar eh, efectivos. Pero es que a la vez tenemos aquí una, eh, una eh, serie de agencias de autoridades nacionales competentes que no desaparecen porque esté la EMA y cada una tiene su potestad. Además, estas están englobadas en la Heads of Medicines Agency y además aquí tenemos también algo que se llama el Clinical Trials Facilitation Group que hace un poco de regulación de los Clinical Trials. Y además tenemos todo el, el, el, el elenco de... Organismos notificados para eh, los medical devices. Ahí está. Entonces, para uh, y los comités éticos para los eh, Clinical Trial Applications. Además, para agregarle un poquito más de, de, de, de, de complejidad, pues tenemos esta regulación de clinical trials en transición y en transición también eh, la regulación sobre eh, dispositivos médicos y eh, diagnósticos in vitro. Vale, pues entonces, en contraposición, en Estados Unidos, ¿qué tenemos? La FDA lo regula todo. Es el organismo único. Tenemos desde uh, los fármacos, eh, mm, las small molecules, los medicamentos biológicos y uh, los medical device. O sea, como habéis visto, la EMA no regula los medical device, sino solamente eh, los eh, medicamentos. Entonces, un poco la diferencia de eh, complejidad y las diferencias de estrategia que vamos a tener que hacer en Europa pues tendrán que tocar y tendrán que tener eh, pues, pues muchas más um, tenemos muchas más opciones con que jugar si lo vamos un poquito eh, bueno o sea eh, cómo movemos toda esta maquinaria no? o sea desde qué actividades por ejemplo en Estados Unidos son eh, um, de algún, de algún modo opcionales o de algún modo obligatorias. Por ejemplo, todas las que están escritas en rojo, Uh, la presentación de, de un IND, un pre NDA meeting, un NDA, la presentación del registro, el NDA, el New Drug Approval, uh, el IND Annual Report, el mantenimiento del IND, el cumplimiento de GMP, un pediatric study plan y el proprietary name Review son acciones obligatorias. Luego tenemos toda una serie de acciones que son uh, a voluntad del sponsor o de la compañía, como los pre-IND meetings, como las designaciones como Orphan eh, Drag o como los programas, eh, lo que le llamamos Expedited Pathways o programas o designaciones que nos permiten acelerar el desarrollo de un modo u otro. Estos son importantes elementos de estrategia regulatoria. Por ejemplo, si vemos los de la FDA en 30 años de historia, tenemos, podemos optar a toda una serie de, de designaciones o pathways que son como el Accelerated Approval, el Priority Review, el Fast Track, el Breakthrough, uh, el ERMAT para los medicamentos de terapias avanzadas, uh, algunas designaciones de medicamentos eh, eh, antiinfecciosos, las enfermedades raras pediátricas y las enfermedades raras tropicales, eh, la cualificación de biomarkers y últimamente los meetings Interact uh, y los meetings para biosimilares. Todo esto es un poco un, un, un programa que aparte de los meetings regulares, pues ofrece eh, eh, la FDA. Entonces, ¿qué es esto? Pues realmente tenemos que establecer una estrategia de qué programas va a vamos a elegir, cómo, cuándo y en qué tiempo para maximizar nuestras oportunidades y el diálogo. Si hacemos un poquito uh, el, el paralelismo con, con Europa, en las diferentes etapas de desarrollo, pues tenemos uh, como paralelo los meetings de Scientific Advice eh, que sustituyen a, a los uh, meetings, a los pre-INDs. Uh, luego tenemos también programas de Clinical Trial Application. Que aquí la diferencia es que en Estados Unidos presentamos un único IND para un desarrollo de una molécula y aquí presentamos múltiples Clinical Trial Applications, tenemos también el Pediatric Investigation Plan, los pre-submission antes de proceder a la solicitud de registro y diferentes Pathways y Designations. Si hacemos un poquito también un paralelo con lo que sería en, en la, la eh, FDA, ¿Qué ofrece la EMA? ¿Qué nos está ofreciendo? Pues en 25 años de historia, desde 1995, pues el Scientific Advice Protocol Assistance, eh, que se puso en marcha desde el principio, Accelerated Assessment, en la aprobación condicional, la certificación, eh, los... Um, ITF Briefing Meetings, Qualification de Nuevas Metodologías, el Prime y uh, algunos tipos especiales de Scientific Advice. Entonces, para que veáis, o sea, lógicamente de todos estos elementos operativos eh, podemos hablar durante una jornada de 8 horas, pero me han dado 20 minutos y entonces voy a intentar exponer un poco eh, eh, lo más eh, rápido posible. Tomando el hilo de lo que decía Todd, de decir, vale, pues eh, en cada reunión vamos a exponer cuál es nuestra indicación, eh, cuál, qué, qué, cuál es son, eh, nuestro goal, ¿no? cuál es nuestro final del camino, la indicación y los endpoints. Las reuniones de Scientific Advice con la EMA, de alguna forma, nos sirven para discutir, con las autoridades regulatorias, nuestra indicación, nuestro endpoint y en cada punto del camino, pues ir, irlo viendo ¿no? con ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de scientific advice. El, el básico, de alguna manera, que es que yo voy a preguntar a la EMA, tiene un procedimiento... Claro, no es ir allí a preguntar y, oiga, ¿qué me aconseja que haga? No, hay que hacer un briefing package muy bien hecho, elaborado. Por ejemplo, si va a GSK o AstraZeneca, va a pagar por preguntar como unos 90.000 euros, así por preguntar, y... ¿Qué ocurre? Que si somos una small-medium enterprise, si somos una orphan drag, no tenemos ningún tipo de, de, de pago. También, otra cosa muy importante, son los scientific advice que se pueden hacer en paralelo. En paralelo quiere decir que como ha dicho un Todd, también un punto muy importante es, ¿voy a tener reembolso para mi medicamento en el futuro? Pues puedo preguntar, hacer un scientific advice paralelo de la EMA con las agencias de tecnología, con los pagadores. Entonces aquí voy a tener un tiempo más largo y voy a tener una consulta a ambas entidades, la científica a la EMA y la eh, de, relacionada con el reembolso, con los qualis, eh, a, a una agencia de tecnología. También puede hacer un paralelo EMA-FDA. Esto las compañías les gusta menos y tienden a hacerlo uh, una vez aquí y una vez allí. Entonces, eh, de todas estas fis vamos a tener un 90% de reducción para las Small Medium Enterprise. También, como decíamos, para que haya más complejidad, también podemos hacer asesoramientos nacionales. Es importante a veces porque tenemos más familiaridad. Y ahora, recientemente... Y esto sí que es novedad, en este mes de febrero la EMA lanzó un programa piloto, un programa piloto, en realidad este, este recuadrito estaría aquí en medio, ¿no? porque es un paralelo de la EMA con las autoridades nacionales. Entonces esto pues, también eh, vamos a, es, es un programa piloto que se acaba de iniciar en el mes de febrero. Y finalmente un Scientific Advice para biosimilares y también... Una, un tipo de scientific advice que es la evaluación de nuevas metodologías, de acuerdo, que es, no se ajusta exactamente al desarrollo de un medicamento, sino que es una tecnología para evaluar, como por ejemplo para un companion diagnostic o otro tipo de eh, eh, otro tipo de metodología. Si nos fijamos un poquito, destaca muchísimo, esto es un, un, un una, Estadística global, vemos que de casi 7.000 reuniones de Scientific Advice que se han producido desde, de, en estos 25 años, desde 1995, hay un, un, son mayoritarias las de Scientific Advice y tenemos unas poquitas, como cerca de 1.000 de Protocol Assistance que corresponde a Orphan Drugs, pero fijaros que el número de procedimientos de asesoramiento científico para Terapias avanzadas, es decir, terapia génica, terapia celular e ingeniería de tejidos, pues es un porcentaje muy importante si lo miramos sobre el, el total. Más cosas. Bueno, y esto hasta aquí una pincelada muy rápida sobre lo que es eh, medicamentos. Y ahora muy breve sobre lo que es el desarrollo de Medical Device. A ver, eh, la filosofía... Eh, aunque es la misma, que es llegar al mercado con, un, uh, mm, uh, uh, con una terapia, tiene un, un, un escenario regulatorio totalmente distinto. Aquí tenemos estas entidades que son, aunque es también la Comisión Europea la que eh, mm, uh, redacta la legislación, uh, tenemos los organismos notificados que son las entidades que van a dar la certificación en Europa por contraposición a la FDA que se mantiene como organismo regulador en Estados Unidos. Entonces aquí he puesto una serie de preguntas que nos deberíamos hacer cuando desarrollamos un, un, uh, uh, un medical device o un uh, in vitro diagnostic. No me voy a parar mucho por falta de tiempo porque creo que me, me quedan como unos tres minutos. Eh, y, y, pero bueno, básicamente es esencial... Mmm, Tomando el ejemplo que decía Todd, bueno, ¿cuál es mi clasificación? Porque mi clasificación de, de medical device me va a determinar el pathway regulatorio y el time to market. Entonces, bueno, eh, conocer primero de todo hay una pregunta mucho más básica. Eh, bueno, yo, yo no me he presentado a, a mi empresa, a Asphalion. Somos un, una empresa de más de 100 personas y tenemos un departamento que eh, hace el servicio de toda la parte regulatoria de medical, de medical device. Pues muchas empresas vienen, sobre todo startups, vienen diciendo, ¿lo que estoy desarrollando es un medical device o no? Porque puede caber la duda. Primero, esa es la primera pregunta. ¿O es un borderline? ¿O dónde estoy? ¿En qué marco regulatorio? ¿no? Eh, bueno, y si es, si es un medical device, ¿cuál es su clasificación y dónde, eh, dónde estoy? Si es un software, todavía más. Ahí todavía hay más dudas. Ahora vamos a ver un poquito de, de ejemplo y luego eh, cuál es el plan que debo definir para el cumplimiento regulatorio de los requisitos. ¿no? Entonces, un poco, si vemos... ¿Cuáles serían los pasos principales de, de, de la estrategia de, de regulatoria para hacer un camino regulatorio, un regulatory roadmap para un medical device? Sería hacer bueno, pues una, un análisis de viabilidad, una, una, una evaluación de mi clasificación los requerimientos, los milestones y finalmente eh, iríamos a un c marking. Esto a, a, hablando de en el territorio de Europa. Entonces un poco si vemos los development milestones, pues bueno, como siempre empezar por definir, definir qué quiero, definir el intended purpose, definir los claims. Es que Todd es que realmente me ha eh, eh, se ha anticipado bastante a eh, a todo esto, ¿no? Entonces, diseñar un prototipo en base a eso, evaluar los riesgos, hacer tests y verificaciones, optimizar el diseño, reevaluar los riesgos, validar y establecer el Risk-Benefit Profile, con lo cual, bueno, entro otra vez en el ciclo uh, de mejora. ¿Qué tenemos? Eh, tenemos en Medical Device y en In-vitro Diagnostics dos clases, la clase 1 y la clase A en In-vitro. Que solo estas y de la 1 hay todavía algunas excepciones que son los estériles y los que, que, que, que miden la, la administración de, de, de un medicamento en los que puedo hacerme yo una autocertificación. Pero para todas las demás clases superiores, de 2A en adelante y de clase B en adelante, voy a necesitar un organismo notificado que me haga la certificación. entonces Ahí voy a tener que empezar a buscar qué organismo notificado eh, es más eh, adecuado para mí o me siento más cómodo trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí eh, la el marcado CE por un organismo notificado me da derecho a la comercialización en uh, todo el territorio europeo. Claro, eh, muchas veces también nos vienen dudas de qué, qué es Medical Device, que sería la parte azul, o eh, in vitro, eh, o un diagnóstico in vitro, entonces tengo múltiples. Uh, a ver, de alguna manera eh, el mundo del medical device y el in vitro diagnóstico es complejo porque la variabilidad en los tipos que tengo eh, posibles es mucho más uh, es, es mucho más amplia. La clasificación, también otra pregunta muy frecuente que nos hacen, uh, yo estoy desarrollando un software, ¿esto es un medical device? Pues depende de para qué lo utilices, si lo utilizas solamente como un sistema de información y no tomas ninguna decisión médica ni de diagnóstico y ya está, pues no es un medical device y no necesitas hacer nada, sencillamente una validación del software pues a nivel industrial como cualquier otra cosa. Eh, tampoco los sistemas de comunicación. Pero si yo ya voy a tomar, a soportar alguna decisión médica, entonces sí. Entonces, por ejemplo, el caso de que, a ver, es que tengo un software aquí que me avisa de cuándo debo beber agua. ¿Vale? Entonces, eso, vale, pues si me avisa de cuándo debo beber agua y yo soy una persona sana que me dice, oye, pues mira, cada hora acuérdate de beber un vaso de agua o no has bebido suficiente, Pues eso es... Un sistema que de, de, de, de uh, vida saludable y no sería un medical device. Ahora, si yo un sistema de cuando hidratar a una persona uh, que se encuentra en una situación crítica uh, en una UCI y necesita un nivel dado de hidratación o una persona que necesita un sistema uh, que es para tomar una decisión médica, entonces, dependiendo de ese claim, sí sería un medical device y es otro ejemplo de lo que decía Todd. Uh, importante que la, los calendarios de la MDR, de la Medical Device uh, Regulation, se han pospuesto. No se espera que se pospongan los de in vitro diagnostic. Por tanto, hay que tener en cuenta que uno de los principales impactos y que esto afecta en la estrategia regulatoria es que tanto para software como para in vitro diagnostic, lo que hace la nueva regulación es que en la antigua regulación un 80 o 90% eran de autocertificación y un, solo un 10 o 20% iban por organismo notificado y ahora este rectángulo se ha invertido a ver pensad que con la nueva regulación solamente un 10 a un 20% de los softwares o de los in vitro diagnostics van a ser self certified y un 80 o 90% vamos a necesitar un organismo notificado y esto es uno de los principales eh, mensajes que, que, que a, a, a lo que nos lleva. Entonces, un poco el, el, el global overview del de desarrollo de, de, de un medical device, pues estaría aquí en, en, en, en este esquema. Y bueno, no me extiendo más, espero no haberme excedido mucho del tiempo y, y daros las gracias para cualquier cosa que queráis ampliar o, o, o preguntas pues eh, a vuestra disposición. Muchas gracias Lidia, pues muy interesante y ahora seguimos con Ezequiel eh, que nos va a contar un poco la experiencia con su empresa también. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, eh, gracias a Lourdes por, por invitarnos y, y, y gracias también a Todia y, y, y a Lidia. Eh, voy a continuar un poco lo que ha estado con, comentando Lidia respecto a Medical Device. Yo me voy a centrar sobre todo en, en, en esa parte, vale, en la parte de Marca 12. Eh, voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿La veis? Sí, la ves muy bien, Ezequiel, Gracias. Vale, perfecto. Eh, vale, bueno, yo eh, como bueno, como comentaba, me eh, voy a centrar más en la, en la parte de medical device, eh, sobre todo la parte de marcado CE. Eh, creo que, bueno, eh, lo que no ni espero, ni Experiencia me indica y lo que hacemos en nuestra empresa básicamente, eh, pues eso, a ayudar a las empresas a, a obtener el mercado C para que puedan poner el producto, eh, su producto en el, en el mercado. Nosotros nos dedicamos a, a, a muchísimos o, o, o tocamos muchas directivas de mercado C, en una de ellas, entre ellas, el, el tema de, de productos sanitarios. Eh, yo, como he planteado un poco esto, y creo que, bueno, espero que sea ilustrativo sobre todo para las empresas que, que también están asistiendo. Es un poco que, eh, bueno, la, la gente cuando termine, cuando salga de aquí, cuando, cuando terminemos con, con este mitad eh, puedan, eh, bueno, tener una idea, muy somera, pero, pero clara, de qué es el mercado C y por qué hay que hacer este mercado C. Eh, como veréis, he plantado unas preguntas muy sencillas: qué, por qué, cuándo, quién y cómo eh, se debe hacer el marcado C. Eh, y vamos ahí un poco navegando entre esas preguntas y, y vamos a ir intentando responder todo lo que lo que nos supone. Eh, ¿Qué es el marcado C? Bueno, el marcado C es una marca que es obligatoria para la gran mayoría de productos. Eh, existen más de 20 directivas de nuevo enfoque. Eh, que aplican a, a diferentes tipos de productos y eh, si una de esas directivas o reglamentos eh, de aplicación a tu producto eh, para poder poner el producto en el mercado europeo es necesario que se deba hacer ese marcado CE. Eh, ¿Qué implica? Implica eh, un cumplimiento de unos requisitos mínimos de seguridad y salud. Eh, esos requisitos de mínimos de seguridad y salud son básicamente, o eh, van de, dirigidos para el usuario, es decir, eh, la idea de, de, esta, de estas certificaciones es que el, el producto, cuando llega al usuario, eh, sea seguro y, y no pueda generar ningún tipo de riesgo o al menos que llegue con, con los riesgos totalmente minimizados. Eh, como han comentado antes eh, mis compañeros, es un, es un pasaporte europeo. Eh, el mercado CE está ah, basado en directivas y reglamentos emitidos por la Comisión Europea. Eh, con lo cual, eh, da presunción de conformidad eh, que el producto vaya con dicho marcado CE. Y además, supone una, una uniformidad de producción. La idea que plantean las directivas y, y reglamentos no solamente es que el producto cumpla y que se tenga que hacer el expediente y la serie, una serie de ensayos y demás, sino que también eh, la producción eh, una vez eh, se obtiene el dicho marcado C sea uniforme es decir eh, está muy bien que el producto cumpla al principio pero eh, luego ese punto se va a vender y debe de continuar con esa uniformidad con lo cual hay muchas directivas y reglamentos que incluso eh, nos indican que hay que implantar un sistema de calidad eh, que en muchas ocasiones va unido de una norma o de normas que todo el mundo conocemos, como la ISO 9001 en caso de eh, dispositivos electrónicos y, y, y otro tipo de, de directivas, o la ISO 13485 en el caso, por ejemplo, de productos sanitarios. Eh, como comentaba, eh, ¿a qué productos afecta el mercado C? Pues bueno, a productos que estén incluidos en el ámbito de, de aplicación de directiva de mercado C. Ahí pongo unos cuantos ejemplos, nos vamos a centrar sobre todo en, en productos producto sanitarios eh, y después veremos eh, qué debe de cumplir un producto para que se pueda considerar producto sanitario eh, desde el punto de vista de eh, que entre en la definición de que nos, que nos plantea el reglamento. Eh, además, como comentaba, el, el mercado CEO, ¿por qué se debe aplicar el mercado CE, Básicamente porque eh, nos permite o le permite más bien a los, a los fabricantes eh, poder vender en todo el espacio Schengen, eh, que es, no solamente, es, como, como, como comentaba con mi, uh, Lidia, no solamente son los países eh, de la Unión Europea, sino también los adheridos al espacio económico europeo. ¿Cuándo se debe realizar el mercado C? Cuando existan directivas y reglamentos de aplicación que exijan dicho mercado C, el mercado C va a ser obligatorio. Eh, y aquí sí que quiero remarcar eso, porque nosotros, en nuestra experiencia, en eh, muchas ocasiones, lo primero que tenemos que evaluar cuando se ponen las empresas con, en contacto con nosotros es si realmente le aplican el mercado C, porque hay productos que... Eh, como tal, no tienen las aplicaciones de marcado C y muchas veces nos llegan empresas con la necesidad, porque incluso hay otras empresas o incluso hay, hay ah, ah, pues, eh, ayuntamientos y, y ah, pues eso, eh, entidades públicas que les solicitan el mercado C Muchas veces por desconocimiento, muchas veces eh, se solicita el marcado C eh, como una marca de calidad, pero realmente el marcado C efectivamente va a marcar una calidad mínima, pero no te va a diferenciar de la competencia, porque al final todo el mundo que sea, que a, a los que le aplique eh, dicho marcado, deben de hacerlo. Eh, Todavía ha comentado también una cosa en su, en su timeline que era muy importante y yo lo vuelvo a remarcar, y es que eh, se debe tener en cuenta la regulación del mercado C antes de la, puerta de, de la puesta del producto en el mercado. Antes del el mercado C o cualquier otra regulación. ¿Por qué? Porque al aplicar un, una marca, como por ejemplo puede ser el mercado C, vamos a, a tener que estudiar una serie de directivas y reglamentos que nos van a llevar a utilizar una serie de normas, en muchos casos normas armonizadas con dichas directivas y reglamentos, que en dichas normas, eh, al ser normas técnicas, ya sí que plantean eh, pues, requ requisitos y requerimientos que debe de cumplir el diseño del producto. Con lo cual, es muy importante coger a tiempo, eh, digamos, eh, la consulta, es decir, que, que eh, la gente se ponga en contacto eh, con nosotros o que eh, se tengan en cuenta el marcado C en, en su diseño, porque sí que es verdad que nos, nos encontramos muchas veces con la problemática de que el producto, eh, bueno, en, en ocasiones, ya está diseñado, con lo cual, eh, a la hora de ver, por ejemplo, tener que hacer ensayo en laboratorio y que no salga bien, tener que cambiar el diseño del producto, pero es que hay muchas veces, y esto mmm, eh, es una pena decirlo, es muchas veces que hay que producto ya está puesto en el mercado y, eh, y se ponen a vender eh, y luego cuando alguien le solicita el mercado C o cuando le da por leer eh, o se si encuentra con algún tipo de artículo o algo sobre el mercado C, eh, viene con las prisas. Entonces, es eh, muy importante hacer esa divulgación eh, de que la gente y las empresas sepan lo que es el mercado C y que sepan que es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, es como el cablombar y sabe que tiene que haber una licencia de apertura. En, como comentaba, es muy recomendable en, en empezar eh, o tenerlo en cuenta ya desde la fase de diseño, eh, de forma que eh, a la hora de en diseñar parte del producto, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de productos electrónicos, que tienen que pasar luego un, un ensayo de laboratorio que va a marcar la compatibilidad electromagnética del producto eh, que en el caso de que, por ejemplo, eh, no esté bien enseñada la placa PCB, va a dar muchos problemas en ese laboratorio, eh, pues que eh, podamos eh, ayudar a, al fabricante y que tenga en cuenta que eh, el, el diseño es muy probable que cambie eh, al, al aplicar las normas de evaluación. Y bueno, como ya se ha comentado, en su caso, eh, el bancado C se obtiene la revisión de la documentación técnica y o el sistema de calidad por un organismo notificado. Esto es más general vale porque eh, aquí eh, no está aplicado, aplicado ex exclusivamente a productos sanitarios, sino a cualquier eh, tipo de producto. Eh, ¿Quién es el responsable de hacer el marcado C? Eh, básicamente el fabricante. ¿Pero quién va a ser el fabricante? El fabricante eh, es la persona o la empresa, mejor dicho, que fabrica el producto, que diseña y ha fabricado el producto y lo pone en el mercado, pero también se considera fabricante a quien subcontrata la fabricación del producto eh, y eh, le colocan su propia marca o denominación de, de comercial. Eh, esto también nos pasa muchas veces, eh, gente que o empresas que fabrican, eh, su producto, o que mejor dicho, que traen un producto, por ejemplo, de China, eh, pero lo, le estampan su marca. Eh, sin ir más lejos, eh, hace poco, con eh, unos patinetes eléctricos nos pasó. Eh, eran unos, unos patinetes eh, que eran una marca blanca le pusieron su marca y cuando hicieron un, el control de mercado en la comunidad autónoma, eh, pues claro, le solicitaron el mercado C pues no tenían ese marcado C, porque el marcado C era de la empresa china y, y de hecho, eh, les conllevó una sanción administrativa. Eh, se incluye también a las responsabilidades del marcado C a quien cambie la aplicación característica de un producto, es decir, a quien pueda modificar un producto y modifique el diseño de ese producto, eh, es muy probable que haya que reevaluar dicho marcado C. Y una cosa que... Una um, fórmula que me gusta siempre poner en las presentaciones es que eh, en muchas ocasiones, cuando es una combinación de varios productos, cuando, eh, por ejemplo, estamos hablando de un, de un equipo electromédico eh, con una fuente con de alimentación, con una pantalla, con una serie de, de electrónica, eh, con un software, y eh, hay veces que nos llegan los fabricantes y dicen, no, pero es que mi producto tiene, todas las, las partes tienen marcado C, ¿eh? Eh, y Hay muchas veces que no entienden que aunque todos los componentes tengan marcado C, el producto debe ser evaluado en conjunto. Eh, es decir, que no la suma de todos los marcados C da lugar a un marcado C final. Ah, bueno, aquí voy a pasar rápidamente el tema del importador. Eh, bueno Es parecido a, a un, a un eh, fabricante, con la única eh, diferencia es que el importador tiene la, la responsabilidad de... de eh, asegurarse que el producto que introduce en el mercado eh, tiene marcado C. En el caso de que lo quiera importar sin marcado C, tiene que saber que la responsabilidad va a ser suya y tendrá también que llevarlo a cabo como si fuera un fabricante. Eh, aquí bueno es un poco un roadmap de cómo se debe hacer el, el marcado C. Eh, ya hemos hablado de esto en, en, a lo largo de la tarde, con lo cual voy a ir más rápido. Eh, básicamente, identificar primero las directivas de reglamentos que pueden ser de aplicación, eh, verificar dentro de esas directivas de reglamentos qué requisitos esenciales afectan a mi producto, determinar si existen normas armonizadas que pueda utilizar eh, para cumplir con esos requisitos esenciales, es decir, que pueda cubrir con todas las normas eh, que están a disposición, eh, pueda cumplir con los requisitos que me aplican. Eh, seleccionar un procedimiento de evaluación de la conformidad y determinar si te interviene un organismo notificado, en el caso de productos sanitarios, cuando es clase 1, estéril eh, de medición o superior. Eh, elaborar dicha documentación técnica, eh, además de realizar ensayos de laboratorio. Aquí eh, también entraría toda la parte de la evaluación clínica, la evaluación preclínica. Eh, en caso de que eh, un organismo notificado eh, tenga que hacer esa revisión, eh, revisará la documentación, ensayos y en, caso de, en el caso de productos sanitarios también el, el sistema de calidad. Y una vez que el, el organismo notificado digamos, ha revisado todo y da la conformidad y emite el certificado de marcado CE, si el propio fabricante emitirá su propia declaración UE de conformidad dependiendo del tipo de normativa que haya aplicado y colocará el marcado CE final. Aquí ya entrando un poco en enmarcados de productos sanitarios, bueno, esas son las antiguas directivas de productos sanitarios, de productos sanitarios implantables y de diagnóstico in vitro. Eh, como ha comentado eh, Lidia, a partir de mayo de, de, de, del 21 eh, entran en vigor los nuevos, eh, los nuevos reglamentos, perdón, entra en vigor solo el de productos sanitarios. El 746 entra en 2022. En, es verdad que se ha retrasado, tenía que haber entrado en mayo de este año, pero con el tema de todo lo que estamos viviendo con, con la pandemia de COVID-19 se ha tenido que retrasar un, un año más. ¿Y qué es un producto sanitario? Bueno, eh, esta es la definición de producto sanitario que aparece en el reglamento. Es un, eh, Básicamente lo que indica es que es un instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante reactivo que eh, solo en combinación ¿vale? con otros productos eh, hace una de esas funciones. Y es muy importante eh, tener en cuenta que para que sea producto sanitario, es decir, para que eh, primero podamos eh, evaluar el producto como producto sanitario, eh, determinamos que eh, entra dentro de esta, uh, de esta um, definición. Por eso marco eh, el sobre todo, tres conceptos, enfermedad, lesión o discapacidad. Sí que es verdad que existen más, como productos de control, apoyo a la concepción, destinados a la limpieza, desinfección, utilización, pero sobre todo eh, es muy importante tener en cuenta la, a, la definición del producto sanitario. Nosotros, cuando nos entra un cliente, lo primero que hacemos es eso, preguntarle el uso previsto del producto e intentar encuadrarlo dentro del propio reglamento. Aquí sí voy a ir un poco más rápido. vale. Eh, simplemente he puesto esta diapositiva porque hay una ampliación eh, que ya no solamente es para productos sanitarios, están los productos sanitarios sin finalidad médica. Esto, este anexo ha sido incorporado en el nuevo reglamento de productos sanitarios. Eh, ya en España, con el, con el Real Decreto 1591, teníamos eh, con una um, regulación que ya regulaba el lenta de contacto sin finalidad, sin finalidad médica, sin graduación, eh, todo el tema de implantables para, eh, para um, um, micropigmentación y demás. Y ahora el nuevo reglamento de productos sanitarios eh, ha, hecho, ha ampliado con un anexo 16 a esos productos la aplicación del, del marcado C. En este caso cambiará, no se evaluará eh, de forma igual con productos sanitarios. Bueno, uno, un ejemplo claro es que no tienen evaluación clínica porque no se puede evaluar eh, que estos productos eh, tengan una, final, una finalidad médica, pero eh, sí si tendrán, por ejemplo, una evaluación de funcionamiento en la que va, habrá que evaluar el funcionamiento seguro del producto. Perdona, es que ya te perdona que, porque me parece muy interesante lo que estás contando, pero estamos entrando muy en detalle y, y me da cosa porque Marta también tiene que comentar... <ríe> Voy un muy poquito rápido, que eso me quedan más, es que quiero que dos o tres y, y lo dejo, ¿vale? Bien. Porque luego tendremos una específica de productos sanitarios, así que podemos avanzar un poco más. Perfecto, perfecto. Nada, simplemente indicar, eh, bueno, lo que habían comentado, eh, los, los, las clasificaciones a las que le aplica eh, Organismo notificado, Tener en cuenta que los productos sanitarios a medida no llevan marcado C, aunque sí que tienen que cumplir con la con, eh, con una serie de requisitos del de Real Decreto 1591. ¿Vale? Y bueno, ya simplemente había puesto unos ejemplos de, de algunos productos sanitarios de clase 1, clase 1 stage, clase 1 con función de medición, vale clase 2A, clase 2B y clase 3. Iba a hablar un poco sobre ellos, pero bueno, ya está. Y simplemente tener en cuenta que eh, hay un requisito particular en, en España, que, es la, que todos los fabricantes de productos sanitarios tendrán que... Eh, obtener una licencia de funcionamiento otorgada eh, por la Agencia de Planos de Medicamentos que tendrán que obtenerla antes de comenzar con la comercialización del producto. Con esto, acabo. Muchísimas gracias. Ezequiel, eh, disculpa, que, pero eh, ah, también ah, quiero vosotros. que Marta cuente un poquito y, y sobre todo también quiero que la gente eh, que se sienta también tranquila, que puede preguntar, puede utilizar el chat o puede utilizar directamente. O sea, esto la idea es que sea muy informal, eh, porque yo lo que muchas veces me encuentro es que las empresas no saben ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, eh, que preguntéis. Sin problema. Y ya tienes tú el acceso, ¿no, Marta? Fenomenal. No sé si veis ya mi pantalla. Sí, perfectamente, Marta, muy bien. Vale. Bueno, eh, lo primero que quiero decir, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a ti, Lourdes y al parque, por contar con nosotros para esta iniciativa que nos parece súper interesante, un poco por lo que tú comentabas, para que todas las empresas que estamos en el parque podamos cooperar entre nosotros y podamos eh, beneficiarnos puntualmente de lo que somos capaces de ofrecer unos y otros. Y tengo que dar las gracias también a, a los tres magníficos ponentes que me han precedido, que han hecho una explicación fenomenal. De todo, el, de todo lo que es el entorno regulatorio, tanto en pharma como en producto sanitario. A mí me queda ya muy poquito más por contar, de hecho creo que no voy a contar nada nuevo, que no hayan contado ellos porque eh, han, ya te digo, han tocado todos los, todos los palos y, y han dado una visión muy, muy general de todo, lo que, de todo lo que tenemos enfrente, pero bueno, sí que os quería comentar que nosotros somos una empresa eh, de servicios que estamos ubicados en el parque y estamos especializados en el sector eh, farmacéutico y sanitario y acompañamos a las empresas en, en, bueno, en todos los requisitos que pueden ir surgiendo desde, desde las fases de, de desarrollo hasta las fases de comercialización. Sobre todo estamos especializados en todo lo que es validación, cualificación, validación de sistemas informáticos y por eso mi presentación de hoy va un poco más enfocada hacia eh, software como producto sanitario. Yo la verdad es que no he profundizado tanto como ellos, eh, un poco eh, por la idea que, yo, que me habías transmitido tú de que era algo un poco introductorio y que luego habría jornadas específicas para hablar, además he visto que hay una específica que habla de software como producto sanitario, con lo cual eh, era un poco dar una idea general y una idea global de todo lo que nos enfrentamos cuando queremos comercializar un software y resulta que es producto sanitario. Entonces, en primer lugar, ya os digo, me apoyo mucho en todo lo que habéis comentado vosotros antes, entonces no voy a, no voy a entrar mucho en base, ya nos queda poco tiempo, no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo habéis comentado vosotros, simplemente unas pinceladas de todas las connotaciones que conlleva el hecho de que el software que tenemos entre manos se pueda considerar producto sanitario. En primer lugar, nos tenemos que presentar, que preguntar eso exactamente, ¿mi software es un producto sanitario? Entonces, para eso tenemos que tener clara la definición de producto sanitario, ya nos lo has explicado fenomenal, Ezequiel, solo recordar que al final tiene que ser eh, un, un, un producto eh, que esté destinado para alguna de estas, eh, de estas finalidades, para diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, eh, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad, de una lesión, de una discapacidad, es decir, finalidad médica, o bien, como tú decías, investigación, eh, obtención de muestras y demás. Pero sí que es verdad que tenemos que tener claro que nuestro software tiene esa finalidad médica y ¿no? que puede estar englobada dentro de esta definición de la, de la directiva. Eh, y que no ejerce su acción principal por mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. El software es, es difícil que tenga estas, estas acciones. ¿no? Es, esto es, es, hay otros, otro tipo de productos que entran más en esta frontera. ¿Son medicamentos? ¿Son productos sanitarios? En el caso del software está más claro. Y también tenemos que tener claro qué significa producto sanitario de diagnóstico in vitro que es cualquier producto sanitario es decir, que cumple la, la definición de producto sanitario pero que además se utiliza eh, pues para el tratamiento de muestras procedentes del cuerpo humano y entre en la definición de, de, de producto sanitario de diagnóstico in vitro ya se encuentra recogido eh, un programa informático, un sistema informático en, la, en el propio eh, reglamento y el producto sanitario de diagnóstico in vitro al final su finalidad tiene que ser eso, proporcionar información sobre las muestras que está procesando, pues sobre el estado fisiológico, sobre deficiencias, sobre predisposición a enfermedades, en fin, también desde un punto de vista con finalidad médica. Entonces, eh, tenemos un marco regulatorio amplio que rodea los productos sanitarios, pues aquí os he puesto las referencias de los reales decretos actuales que se modificarán o desaparecerán, mejor dicho, en el momento que entren en vigor los reglamentos, las directivas que están actualmente en vigor y los reglamentos que, como ya han explicado eh, los anteriores ponentes eh, pues entran en vigor en mayo del 21 o en el 2022. Entonces es un entorno regulatorio complejo que ahora mismo está eh, cambiando y, que, y que, bueno, que, que, que es necesario que conozcamos bien si efectivamente nos vamos a embarcar en esta aventura del software como producto sanitario. Estoy muy de acuerdo también eh, con todo en, en lo que se refiere a la, al impacto de la estrategia regulatoria sobre todo el resto de la compañía, es decir, al final la estrategia de la compañía, toda la estrategia de la compañía tiene que estar alineada con la estrategia regulatoria porque tiene un impacto muy significativo en todos los demás ámbitos de la empresa. Entonces en resumen, ¿cómo sabemos o sea, qué preguntas nos hacemos para saber si nuestro software es producto sanitario o no? Fundamentalmente estas dos. ¿Tiene mi software un, un, un propósito médico conforme a lo que hemos revisado en las definiciones de producto sanitario que contempla como producto sanitario, producto sanitario y el diagnóstico in vitro? Vale. Y además, ¿genera nueva información? Como decía, eh, ¿se utiliza eh, para, pues eso, para tomar una decisión médica? ¿Genera información nueva a partir del procesamiento de, de esas muestras, de esas imágenes, de esos datos? O simplemente archiva, almacena, eh, transmite, hace búsquedas. En ese caso no sería producto sanitario. Consideraríamos que el software es producto sanitario si se cumplen estas dos grandes, eh, grandes preguntas. ¿no? También tendríamos que tener en cuenta si el producto sanitario está de, destinado, o sea, si el software está destinado al beneficio de un paciente o por el contrario se utiliza, pues, por ejemplo, con fines de eh, estadística o para eh, recopilación de información Big Data, podríamos decir. En ese caso se saldría también de la definición de producto sanitario. Entonces, una vez si ya tenemos claro que nuestro, product, que nuestro software eh, se, se considera o se debería considerar un producto sanitario, pues ahora lo que hay que hacer es no tener miedo <ríe> y afrontar este reto eh, bueno, con conocimiento de causa, digamos. no en primer lugar, me tendría que preguntar qué quiero ser con respecto a ese software. Es decir, ¿quiero ser el fabricante? ¿Quiero ser un representante autorizado? ¿Quiero ser un distribuidor? ¿Quiero ser un importador? ¿O no quiero ser nada? Porque, hay, hay, como decía, os decía Ezequiel, el fabricante es el que se declara como tal en el etiquetado. No necesariamente es el que hace las actividades de fabricación, sino es el que pone su nombre al producto. Por tanto, yo a lo mejor puedo ser el que lo fabrica físicamente pero el, el, el que lo pone en el mercado a su nombre es otra persona, por tanto yo no soy ninguna de estas figuras. O al revés, yo quiero ser el fabricante, pero no tengo capacidades, eh, o no tengo los medios técnicos para hacer las operaciones físicas de fabricación del producto, entonces lo tengo que subcontratar a otra, a otra empresa. Entonces en función de la, de, la, de la figura que yo decida que quiero ser, la estrategia es totalmente diferente y la, y la vía que tengo que seguir a nivel regulatorio es totalmente diferente. El, la figura que yo elija condiciona qué necesito. ¿Necesito una licencia previa de funcionamiento? Es decir, esto es, esto es en España, ¿no? En España los fabricantes y los importadores necesitan que la agencia eh, les autorice previamente y le, sus instalaciones. No hablamos del producto, hablamos de las instalaciones. Entonces, si voy a ser el fabricante o el importador, Necesito dar este paso, necesito la licencia previa de funcionamiento, voy a necesitar un responsable técnico, voy a necesitar instalaciones y medios para hacer las operaciones de fabricación o no, porque las voy a subcontratar, voy a necesitar un sistema de gestión de calidad en base a la ISO 13485, voy a necesitar seguros, trámites legales y demás, entonces en función del tipo de figura que yo quiera ser, Tendré que eh, plantear qué necesidades tengo para poner en marcha la compañía, digamos, ¿no? Y por otro lado, el producto lleva su vía también para, para poder ponerse en el mercado. Entonces, en primer lugar, tendré que clasificarlo en base a las reglas de decisión que recogen las directivas y los reglamentos eh, y, te, y como se trata de un software, porque estamos hablando todo el rato de un software, pues tendré que hacer... Todo lo que conlleva la gestión del ciclo de vida del software, desarrollar el software, validar el software y todo esto conforme, o sea, con un punto de vista de producto sanitario. ¿no? Al, al final, eh, como decíamos al principio, necesitamos saber a dónde queremos llegar para saber qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que dar. Por tanto, si mi software es producto sanitario, tengo que plantear una estrategia de ciclo de vida y de validación del software acorde a, a los requisitos eh, aplicables para productos producto sanitario. Después tengo que hacer una evaluación de riesgos en base a la ISO 14971. Tengo que, hacer, tengo que preparar un technical file muy completo, que imagino que entraré en, entraremos en más detalle en las jornadas específicas que van a hablar de producto sanitario, de qué contenido tiene que tener este, este technical file, pero al final es un expediente en el que se describe perfectamente el producto, desde su diseño, fabricación, la evaluación clínica, la seguridad, la validación, la evaluación de riesgos, toda la información que rodea al producto, y eso será objeto de evaluación por un organismo notificado y al final obtendremos el marcado CE es muy importante también lo que se ha comentado de la elección del organismo notificado. En, en Europa, el, el, el fabricante puede elegir el organismo notificado que, que quiera para evaluar su producto y para obtener el marcado. Entonces, es importante, al, al seleccionar el organismo notificado, hacerlo eh, teniendo en cuenta pues un poco lo que se comentaba, ¿no? que estemos com eh, cómodos trabajando con ese organismo notificado y también que el organismo notificado esté familiarizado con el tipo de producto que queremos eh, para el que queremos obtener el marcado CE. Porque si no, va a ser mucho más difícil eh, el proceso de, de, de evaluación. ¿no? Porque si, si no comprenden bien, es decir, si en el caso de software es un, es un organismo notificado que no está acostumbrado a evaluar software, le va a costar mucho más trabajo comprender toda la documentación que le vamos a enviar, va a tener más dudas y nos va a generar más preguntas y nos va a generar a nosotros eh, más dificultades a la hora de la evaluación. Entonces, es, lo ideal es que consideremos eso que el organismo notificado que, que elijamos esté familiarizado con la evaluación de software. Y, y además eso, que nos resulte cómodo trabajar con ellos, que respondan rápido a lo que, a, bueno, que, que tengan una respuesta rápida, una comunicación fluida y que el proceso de evaluación sea dinámico, porque si no al final son procesos muy largos, complejos a veces, que, que bueno, que si no hay una comunicación fluida, pues se dificulta eh, mucho todo, todo, el, todo el proceso. Aquí os he dejado algunas... Eh, Referencias importantes en relación con el software como producto sanitario, como os digo, cuando planteamos el diseño del software, el desarrollo del software y la validación del software, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta todas las ISOs, eh, normas, guidelines y demás documentos de referencia que aplica a software como producto sanitario. Es decir, por ejemplo, eh, necesitamos a lo mejor hacer una... Eh, si, si, no, si no vamos a desarrollar nosotros el software, sino que lo vamos a, vamos a subcontratar el desarrollo a una empresa de desarrollo de software, tenemos que evaluar muy bien a ese proveedor, a lo mejor tenemos incluso que hacer una auditoría, tenemos que hacer un seguimiento eh, muy cercano de todo ese proceso de desarrollo, comprobar que se están siguiendo eh, una serie de pautas para garantizar que el desarrollo es, eh, es fiable, que se garantiza la integridad de los datos y luego eh, tenemos que, por eso, eh, validar ese software y garantizar que es apto para su uso y que, es, y que los datos que proporciona son fiables, que son íntegros y que, y que es, realmente proporciona datos eh, que, que no ponen en riesgo la salud de los usuarios, ya que estamos hablando de, eh, de un software con finalidad médica que puede tener, de hecho, uno de las de los, de los puntos que se considera para la clasificación es eh, podría poner en riesgo la vida de las personas, eh, es decir, o sea, estamos hablando de software con, con, con finalidad médica, por tanto, está en juego muchas veces eh, la vida de las personas, ¿no? Entonces, es importante que en esta tabla de evaluación tengamos ese enfoque salud, ¿no? Ese enfoque sanitario. Entonces, nosotros, ¿qué os recomendamos? está un poco en la línea de todo lo que se ha ido diciendo hoy. Primero, que sepamos, que conozcáis bien eh, dónde, dónde os metéis. Es decir, eh, si al final, después de esta evaluación que hemos dicho, decidimos que el, producto, eh, que el software es producto sanitario, entonces hay que conocer muy bien el entorno, el marco regulatorio que nos aplica para poder tomar las decisiones eh, que nos lleven al éxito ¿no? al final y al producto que podamos comercializarlo. Que elijamos muy bien la estrategia que vamos a seguir. Como decíamos también al principio, la estrategia depende de lo que tú digas que hace tu producto, de los claims, del, del, de la finalidad de uso y, de, por ejemplo, tu, lo que tú haces depende de lo que tú declares en el etiquetado. O sea, tu figura, tus requisitos como empresa van a depender también de lo que declares en el etiquetado. Por tanto, es importante definir muy bien lo que queremos y cómo lo queremos conseguir para poder definir la estrategia a seguir. Y, por último, que no te embarques tú solo en esto. Sino, si no conoces bien este mundo... No te embarques tú solo en esto, eh, porque te va a costar mucho trabajo y mucho tiempo, y a lo mejor no llegas a buen puerto. Entonces, es mi recomendación, nuestra recomendación es que busques eh, alguien que te ayude, es decir, que, que, te, que te pueda llevar de la mano, que te facilite la vida, que te, que te vaya guiando en los pasos que hay que ir dando y que te vaya un poco eh, garantizando que, que vas a alcanzar al final el éxito y en un plazo razonable. Entonces, ¿eh? pues, bueno. Hasta aquí mi, mi participación. Si necesitáis cualquier, si tenéis cualquier duda, ahora podemos hablarlo. Si, si tenéis cualquier, eh, si queréis contactar con nosotros, aquí tenéis nuestros datos y podéis eh, con nosotros o con cualquiera de los que hemos estado aquí hoy, que cualquiera de nosotros os podemos ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias a todos. O sea, estoy recibiendo a nivel particular también un montón de, de felicitaciones de los cuatro ponentes, de los cuatro magníficos. Y, y bueno, yo, yo tengo una duda porque, ¿cómo, ¿cómo ayudamos nosotros desde el parque? Porque a nosotros, eh, eh, no sé si hay alguna cuestión que queráis que eh, la empresa, o sea, sentiros libres o por el vía chat o por el por directamente con el micrófono, eh, podéis preguntar o incluso los ponentes. Yo creo que tú tienes una pregunta, ¿no? ¿O no? Oh, bueno. <risa> eh, <risa> nada, nada, pensaba que había levantado la mano. No, yo, mi pregunta es... Eh, Vamos a ver, o sea, la, eh, está clarísimo que la regula, eh, los temas regulatorios condicionan tu innovación y tu eh, estrategia de empresa. O sea, como un todo, como nosotros como parque, que queremos ayudar a las empresas que están aquí, podemos ayudar. Hombre, hacer estos seminarios yo creo que ayuda. Eh, pero, ¿qué más cosas? Tenemos proyectos europeos, Lidia tiene 50 proyectos europeos en su empresa, en Asfalio, nosotros tenemos unos cuantos, tenemos a gente también que está trabajando con proyectos y, y podemos ir en esa línea, pero ¿qué otras cosas se ocurren? Que nosotros como parque podríamos hacer y que tengáis experiencia, porque eh, ¿cómo podemos fomentar esta cultura de, de que necesitamos un partner regulatorio y necesitamos a alguien? O sea, yo no sé qué, qué se ocurre. A ver, ¿qué tengo aquí...? No, pero son todos felicitaciones, nada me pre... nadie me pregunta nada, así que no sé si es que todo es tan complicado que nadie pregunta. O... Bueno, quiero hacer un comentario uh, solamente porque muchas veces hablamos de las regulaciones y, um, es, es, en mi opinión, experiencia es muy importante no piensa que son regulaciones o leyes, son uh, guidance porque uh, puede cambiar cosas uh, de su producto o tu servicio o tu software que son muy mínimo desde el punto de vista de comercialización que puede tener gran impacto en el regulatorio, incluso como estaba hablando Marta Uh, uh, la diferencia entre un software que es medical device y no, puede ser muy mínimo. Por ejemplo, si es un uh, software para ayudar a paciente a uh, gestionar una enfermedad crónica, dependiendo lo que hace ese software, puede ser un pequeño cambio de diseño que totalmente mm -hmm. cambia la clasificación. Uh -huh. y, y también puede ser que eh, no es regulado y todavía puede decidir usar el camino de un producto regulado por razón comercial. Entonces, es muy importante no uh, pensar, en mi opinión, de las regulaciones como algo determinante. Puede hacer muchas gestiones de... Um, tu reivindicaciones, pequeños cambios al producto o la uh, indicación para uso que puede totalmente cambiar esto. Y esta es la razón que siempre es un proyecto entre la gente de negocio y los expertos de regulatorio, que yo no soy, <risa> para llegar al final a esa estrategia y uh, la implementación de regulatorio. Y probablemente un poco más uh, flexible en los Estados Unidos que en Europa en ese momento. Pero una de las decisiones muy importantes en este momento es si está desarrollando medical device o IVD ¿debajo qué hace tu, uh, tu aprobación en ese momento? ¿Lo antiguo o los próximos? Um, obviamente va a necesitar cumplir eventualmente en un año eh, después del uh, periodo de, um, de que entra en vigor y el tiempo después para cumplir pero ese pues es una decisión estratégico no necesaria, uh, necesariamente regulatorio De acuerdo, Todd, Está, estamos muy de acuerdo. Tengo aquí una pregunta que dice de Pablo lo que tiene una empresa, y dice si tu software de salud tiene una funcionalidad de avanzada, uh -huh. pero no las la ofrece en tus claims, ¿debes solicitar igualmente las certificaciones correspondientes a estas características? No sé si, si lo... No, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero... Eh, es decir, tú cuando, eh, cuando certificas el software... Certificas el software, no sus funciones. O sea, si tú tienes el marcado C de un software y es un producto sanitario, eh, marcas el software completo, no marcas funcionalidades independientes. Entonces, si tú eh, lo que tú recojas en tu technical file, las funcionalidades de tu software y lo que recojas en el análisis de riesgos, en la validación y en el technical file, será lo que eh, tenga marcado C. Si después haces una versión nueva de ese software incorporando funcionalidades adicionales, pues será un cambio que tendrás que gestionar como un cambio de producto sanitario y tendrás que eh, incorporar pues, evidencias de que son pues eso, de que esas funciones funcionan correctamente, evaluaciones clínicas y procede y demás. No sé bueno. si te ha contestado Pablo o quieres preguntarme no. si de otra manera. no. no, ¿no? <ríe> Me refería, me refería, me has contestado maravillosamente, pero es que preguntaba otra cosa. Vale. Eh, por ejemplo, imagínate que el software eh, tiene funcionalidades que pueden predecir con porcentaje el riesgo que tienes de padecer una, una enfermedad. ¿vale? Uh -huh. Pero eh, claro, no te interesa por, por un tema de desarrollo de negocio en este momento eh, ahora tener un marcado C básicamente porque es bastante costoso y ¿no? uh -huh. eh, entonces quieres esperar a tener un poquito más de desarrollo de negocio para dar el para dar el paso puedes digamos eh, rebajar eh, lo que haces o simplemente no anunciar que tu software tiene esa capacidad y no venderlo es decir, no no, no reclamar un claim no, no decir es que mi software hace tal, eh, simplemente tu software lo hará pero tú no tienes por qué, por qué ¿y qué hace y tu venderlo? software? si no hace eso, ¿qué hace? es que hace muchas cosas más, <ríe> por eso. O sea, eh, es... o sea, de momento lo comercializas como un software que no es médico. Exacto. Y tiene esa funcionalidad oculta, digamos. Eh, sí, bueno, o, o, la, o, o la puedes ofrecer, pero en vez de decir que, eh, que es diagnóstico, puedes decir que es informativo. O sea, pero que no se puede, debe entender como... Bueno, que no es un... O, sí, bueno, si, lo, si no es una, una decisión médica, digamos, si es... Eh, bueno, pues un poco como lo que decía Lidia, ¿no? Que te dice que bebas agua cada ratito, pero que no tiene ningún, ningún, realmente ninguna función médica, eh, lo va a hacer la persona en su casa sin un médico de por medio y sin que Exacto. implique un cambio en la estrategia, o sea, no es un diagnóstico, ni cambias nada a nivel de tratamiento del paciente, ni nada de nada, Exacto. pues a lo mejor te lo puedes ahorrar. Yo creo que, que depende, ya digo, depende un poco de cómo, cómo lo. ¿Cómo lo cómo Cómo lo, sí, ¿Cómo lo vendas? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué propiedades digas tú o qué capacidades qué funcionalidades digas tú que tiene ese software? Vale, pues muchísimas gracias. Yo creo que para las pequeñas empresas el, el tema healthcare eh, muchas veces es una puerta cerrada y creo que la innovación en materia de salud eh, va a venir mucho más por la parte de Smart Cities sí. eh, mm. y Salud Conectada y, y claro, aquí el tema regulatorio es más confuso, porque muchas veces te interesa no eh, ser un medical device para poder eh, encajar mejor en otros sectores. Pero no quiero no desviar la conversación, gracias. Sí, no, al final es lo que decíamos, todo, eh, todo estará conectado, ¿no? Y al final la estrategia regulatoria implica la estrategia del negocio. Es decir, tú puedes decidir, como decía, no sé quién ha puesto ese ejemplo, prefiero... Eh, no no te, aunque podría ir por un software normal, pero prefiero diferenciarme de mi competencia diciendo que soy software como producto sanitario, entonces incluyo algo en mis claims y de repente entro dentro del ámbito de, la, de las directivas, o de los reglamentos, con lo cual ya me implica, sí, un esfuerzo económico y un esfuerzo de recursos para obtener el marcado CE, pero soy diferente del resto y soy el único que voy por la vida con marcado CE y que tengo un poco esa seguridad de que lo que estoy eh, de, de lo que estoy ofreciendo pues ha pasado por unos filtros y que tiene esa esa beneplácito ¿no? de las autoridades sanitarias o de los organismos notificados y hay veces que lo contrario lo que tú dices dices bueno y es que ahora no puedo afrontar esa inversión entonces digo que no hago esto o no entro dentro de este ámbito y así lo puedo comercializar como un software de uso, de, de, como decía Lidia, ¿no? de hábitos saludables o algo así, pero que no tenga finalidad médica. Es una, eso al final es una decisión empresarial. O sea La estrategia regulatoria, como se ha dicho ya aquí, eh, está muy ligada con la estrategia empresarial. Muchísimas gracias, me ha resultado increíblemente interesante todas las charlas y gracias por tu recuerdo. Una, una cosita, yo quería preguntar una cosa también que está también eh, Antonio Sánchez Poza aquí, catedrático de bioquímica, que eh, lleva ocho años formando en Bioenterprise, en el máster de Bioenterprise, con el que tengo suerte también de dar clases y pregunta una cosa muy importante, ¿se necesita formar a los estudiantes en temas regulatorios? Eh, ¿Cómo empezaríais Y cuando Lidia estoy segura que quiere decir algo. Sí, porque mira, precisamente es eh, una de, de, de... A ver, eh, yo estudié ya hace muchos años, entonces en la Facultad de Farmacia eh, no se daba el, eh, ningún concepto regulatorio y entonces yo me enteré de lo que era todo esto pues cuando empecé a trabajar en la industria farmacéutica y no había visto nada de nada. Entonces se me abrió un mundo... Uh, yo ahora tengo la suerte de que pues, a veces también eh, coordinadores de universidades y de, me invitan a, a dar charlas sobre eh, estrategia regulatoria y sobre conceptos regulatorios a estudiantes, por ejemplo, de, de, de eh, carreras de ciencias, de, la, de licenciaturas de ciencias de la salud, incluso en tercero o en cuarto, y oye, eh, hacen preguntas súper interesantes, eh, también me invitan a, a, a dar clases en másters a posgraduados, pero realmente creo que es básico para que a todos los niveles, porque ¿qué ocurre? Yo os puedo explicar un poco mi experiencia cuando yo trabajaba como eh, directora de regulatory affairs de una eh, industria farmacéutica. Eh, y también subdirectora de I más D, con un departamento de I más D de 70 personas. Claro, un poco eh, al principio todos los que estaban allí en la pollata llevaban la bata blanca y estaban haciendo allí la experimentación de la farmacología, un poco ellos no sabían lo que yo hacía. Y entonces, a, a veces cuando iba a las reuniones y de, decía, no, perdonad, es que esto lo tenemos que hacer así. ¿Por qué? No, pues porque eh, eh, o sea, de alguna manera, si aquella persona que ya está en otra posición en la industria, en business, en la investiga en, en otro departamento de desarrollo, sabe que todo lo que haga eh, va a acabar en un expediente de registro siendo evaluado por una agencia o va a acabar siendo escrutinizado por uh, una autoridad regulatoria durante una sesión de, de asesoramiento científico, pues, iremos mucho mejor y el concepto este con el que Todd ha iniciado la, la charla de, de, de incorporar el regulatorio a todos los aspectos, o sea, en plan transversal, ¿no? O sea, desde el inicio del tiempo y a todos los niveles de forma transversal en la, en la empresa. Y es, es así. Y por eso creo que sí que es positivo. Pues Antonio, ya sabes, nos queda mucho trabajo por hacer y vamos a contactar con Lidia <ríe> y con todos vosotros. <ríe> no sé si tenéis algún otro comentario o algún tema, ya estamos un poco fuera de hora y tampoco quiero entretenerme. Os agradezco muchísimo a todos el tiempo, la dedicación. Realmente esto es, es un cambio ¿no? de, de mentalidad y, y creo que, que puede ayudar mucho y, y nos queda mucho trabajo por hacer, pero, pero estamos en una buena posición y, y vamos a ir cambiando poco a poco esta cultura regulatoria para que sea esta cultura innovadora y que realmente condicione la estrategia de la empresa. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, un placer. Vale, gracias. Muchas gracias a ti, Luis, al parque y gracias claro. a vosotros, Claudia, lo habéis hecho genial. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. gracias. gracias.